310 en alta definición y el 1014 de óptimos cable canal américa vamos a darle paso inmediatamente a la siguiente pregunta en este bloque a la periodista anibelka rosario adelante anibelka bueno buenos buenos días nuevamente buenas tardes ya bueno tarde. es este contacto bueno eh, ustedes hablaron antes de en el anterior bloque me disculpa porque estoy escuchando una repetición de mi misma voz y por ende, pues, eso, eso me afecta. Pero les decía que en el anterior bloque ustedes hablaron de la seguridad social y de la necesidad de adecuar esa ley a la realidad y una manera también de hacerla más integradora. Pero resulta que los legisladores de República Dominicana tienen privilegios frente a otros servidores públicos en el sentido de que el Congreso de la República cuenta con su propio plan de pensiones, cuenta con un sistema privado de seguro médico que hace que el diputado, la diputada, el senador, la senadora esté muy por encima del promedio de los dominicanos que estamos cotizando a la seguridad social. De hecho... Ya con cuatro años o con ocho años, dos periodos, el legislador puede retirarse con un ingreso bastante aceptable, algo que no ocurre con la mayoría de los dominicanos que cotizamos en seguridad social. Entonces le pregunto, ¿estarían ustedes dispuestos a tener iniciativas de ley tendentes a eliminar los privilegios con los que cuentan los legisladores, como son las exoneraciones dos cada dos años?, el tema del de Seguro Internacional de Salud, eh, su propio plan de pensiones, entre otros privilegios frente a otros servidores públicos. Gracias, nivelka Inmediatamente vamos a, a poner el tiempo en pantalla, señor director. Y pasamos con la candidata diputada por Alianza País, Rosa Urania de la Cruz. Tiempo en pantalla, me avisa, señor director, o me lo pone aquí, por favor. A ver. Si tiempo. bien nosotros terminantemente no aceptaremos ningún tipo de privilegio de los que hoy actualmente gozan los diputados y senadores nosotros no solamente vamos a renunciar a eso, sino que vamos a crear un proyecto de ley que prohíba esos privilegios ya que la constitución dominicana no establece eso sí le permite al legislador legislar pero no para sí mismo no para su favor propio si queremos jugar la transparencia tenemos que comenzar por nosotros mismos. Hay que reducir ese gasto público. Pero no es justo que reciban o que recibamos tantos beneficios como tanta pobreza. El legislador tiene que asumir su rol simplemente como lo establece el artículo 93. Legislar, fiscalizar, representar, pero todos esos privilegios. Haremos una carta y dos compromisos. Tiempo, tiempo, gracias, candidata no fue el tiempo. Vamos a pasar entonces con la candidata eh, a diputada por el PLD, Fátima Roque, Tiempo en pantalla. Listo. Sí, como dije anteriormente, que yo tengo en lo, los planes míos, es sobre eso, sobre la seguridad social, la, la ley 8701, de que por qué una parte se va a su casa cuando ya termina su tiempo sin un seguro, y entonces otra parte con tantos beneficios, yo creo que somos todos dominicanos y que la constitución es para todos los dominicanos, no para beneficio de un grupito y otro grupito en, en, a, a, a que no reciban absolutamente nada. Fátima Roque la conocen, saben que viene de un sector de Santa Ana batallando y estaría en mi disposición llegar a la, a la Cámara Baja a legislar para la República Dominicana sin los beneficios, que obtiene hoy un diputado, aquí estamos frente a, la, a, a nuestra provincia Duarte. Si, ¿Por qué recibir tantos recursos, tantos abonos para, para una persona? Y cuando estamos viendo cómo está una república dominicana con tantas necesidades, nosotros que estamos en los barrios estamos viendo. Tiempo, gracias candidata por su respuesta. Eh, continuamos con el candidato del PRM, eh, Nicolás Hidalgo. Tiempo en pantalla, listo. Ciertamente que nosotros. Eh, naturalmente solicitaríamos la revisión de esa ley porque no es justo que nosotros los dominicanos estemos padeciendo de una situación difícil en nuestro país mirando a través de la visita que hacemos a los sectores con esa diferencia que, que hay entre los seres humanos y entendemos nosotros que sí debe ser revisada esa ley porque eh, eh, es, es legal revisar esa ley porque la transparencia en nuestro país se ve empañada ya cuando hay esa diferencia entre los funcionarios que tienen tanto beneficio y al funcionarios como vamos a poner el, el, los ayuntamientos de nuestro pueblo que carecen de oportunidad y de transparencia como eh, son sus empleados del ayuntamiento. Naturalmente que revisaremos esa, esa ley para que no sea como está sucediendo ahora, que tienen tanto beneficio los legisladores. Muchas Gracias. Gracias, Nicolás Hidalgo. Pasamos inmediatamente con el candidato del PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla, listo. Yo fui legislador. Entonces, sé la realidad de lo, de lo que pasa en el Congreso en ese momento. No sé si han cambiado cosas. Lo que yo sé es que el sueldo del legislador de la República Dominicana es el sueldo más bajo de América Latina completa. Ni en Haití gana un legislador 3.240 dólares que gana aquí en la República Dominicana. En cuanto a los privilegios, yo entiendo que la exoneración puede ser una, pero tú la necesitas, porque tú no, no, la Cámara no te proporciona un vehículo, como las otras instituciones públicas, que a los demás, en las demás instituciones le asignan vehículos. Como no te asignan vehículos, se, entonces tú tienes que comprar un vehículo, y yo creo que también la exoneración para tú traerlo, el vehículo, que va a durar cuatro años, todos sabemos que en cuatro años un vehículo se deteriora. Yo creo que hay que llegar allá y saber qué es lo que hay primero, antes de cualquier cosa. Para mí el legislador dominicano es el menos, el, el peor pago de América Latina y quiero que lo revisemos. El de Haití gana como 7 mil dólares y es un país mucho más pobre que nosotros. Con tiempo, esto no quiero justificar tiempo, cosas. Tiempo. Eh, eh, eh, Sí, Tiempo, tenemos eh, un minuto de réplica, si alguno quiere un minuto de réplica de alguna respuesta. Si no, eh, continuamos con nuestro eh, con nuestro debate. No hay eh, réplica. ¿Hay réplica? Ok, tenemos un minuto en pantalla de réplica a Fátima Roque. Adelante. Lo que pasa es que nada más no es una exoneración de beneficios que tiene que tiene un legislador. Son muchísimos beneficios que tiene un legislador. Tanto así que tienen un restaurante para ellos. Ahí no van, ahí no van a gastar absolutamente nada su sueldo se le va a quedar, es intacto, pero también tienen eh, eh, mensualmente, según tengo entendido, se le aporta algo a los legisladores, a los diputados, a los senadores para obras sociales, supuestamente, y nosotros nos preguntamos, yo como Franco Macorizana, esas, esas ayudas que le dan a, a esos diputados, ¿están llegando a la provincia de Duarte para las obras sociales? Fátima Roque no la ve. Entonces yo creo que sí tienen demasiado beneficio un legislador, creo que sí debemos revisar eso y, de, y decir hay más ciudadanos que necesitan beneficio igual que un diputado y esto no es populismo, esto es realidad Ok, eh, réplica, tenemos a Rosa Urania, réplica tiempo en pantalla por favor, tiempo sí, sí. Entendemos que ha habido tanta pobreza en República Dominicana y hacemos un compromiso con el pueblo para servir la política no es para beneficiarnos <coughs> Perdón la política es para servir al pueblo. Entendemos que entre cofrecito, barrilito, exoneración, bono para la madre, bono para Navidad, es demasiado dinero. El legislador no está para hacer ese tipo de acciones. Tenemos que ajustarnos a lo que la Constitución dice que tenemos que hacer. Entonces, con un sueldo... ¿verdad? Como el sueldo que tiene, ¿puedo comprarse su vehículo? Claro que sí, lo puede hacer, si la si la realmente, si lo que va es a, a que esto cambie, porque realmente ver tanto privilegio y por qué tanto la prensa lo y los medios de comunicación y la sociedad en sentido general, critica tanto este todas esas, esas eh, exoneraciones y esas prebendas que tienen los legisladores. ¿Tiempo, tiempo, por favor? Eh, bueno, Luis Ernesto Camilo tiene un Bien, minuto de otra cosa que, Tiempo en pantalla. Listo. Sí, Es bueno que, que, aclar, que hay, hay que aclarar muchas cosas. Por ejemplo, el seguro, el, el, el imprecondo es el instituto, es una cooperativa que se tiene de protección al legislador. Ese dinero que es de ese fondo no le pone nadie un dinero. Es del sueldo del legislador que se lo rebajan y esa cooperativa hace y crea ese fondo de pensiones. No es que lo da el Estado, ni no lo da por primera vez tu sueldo, o sea los 175 mil pesos, cuando te rebajan los 32 mil del imprecondo, los 41 mil, te quedan como 98 mil pesos de sueldo en realidad. Pero esos son temas que hay que discutirlo, por eso no es, yo no creo que el problema de pobreza de la República Dominicana erradique ahí. La pobreza se controla, se, se, eh, eh, no, no partamos de lo mínimo, debemos partir de lo macro. Y hay muchas cosas que sí podemos hacer desde el Congreso para utilizar eso, aunque no diga que se revise, pero que de, antes de partir de lo ligero sepamos bien la realidad de los legisladores, porque es que se habla mucho a nivel de prensa y no se profundiza en la verdad. Yo quiero sentarme con alguien a ver uno por uno los pasos, que aquí no se puede hacer por razones de tiempo. Ya, tiempo tiempo tenemos. Eh, eh, eh, no, no quieres replicar el candidato eh, Nicolás. Vamos eh, a continuar. Ahora eh, le damos la bienvenida y el paso a la comunicadora licenciada de mercadeo, Maris Lady eh, Veloz. Eh, adelante Maris Lady con tu pregunta. Hola, buenos días para todos y todas nueva vez. Mi pregunta es la siguiente para los candidatos. Según datos suministrados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional, cada hora al menos seis personas son víctimas en la República Dominicana de asaltos u otros delitos. ¿Cuáles serían esas políticas públicas integrales que presentan ustedes en su plan legislativo para disminuir de manera significativa los niveles de delincuencia en el país? Eh, inmediatamente arrancamos con la candidata diputada de Alianza País, Rosa Urania. Tiempo en pantalla, por favor, señor director. Vamos a ver. Tiempo. Sí, disculpa que el micrófono me hizo estar pendiente allá eh, te voy a pedir que repitas la pregunta porque tenía dificultad con el micrófono y estaba mirando el joven de la okay, cámara. ok paramos ¿no? el tiempo okay. eh, eh, vamos a repetir la, la pregunta, pregunta sí. cuáles son esas políticas públicas integrales que presentan ustedes en su plan legislativo para disminuir significativamente los niveles de, de delincuencia en la república dominicana Mira, okay. lo, primero, tiempo en pantalla, listo. Okay. lo primero que tenemos que hacer es pensar en los 77 primeros artículos de la República de la Constitución Dominicana. Porque ahí, no ahí están consagrados todos los derechos fundamentales del ciudadano. Y automáticamente una sociedad no tiene sus derechos resueltos, lo que le corresponde, es salud, educación, vivienda, sana diversión, va a haber dificultad de violencia. La sociedad... O la, o la historia nos ha demostrado que en las sociedades más paritarias hay menos violencia. Entonces la violencia es un aspecto multifactorial que depende verdad, de la pobreza, de la falta de oportunidad, de la delincuencia, de la falta de empleo. Habría que hacer muchas cosas y duraríamos una tarde explicando aquí qué es lo que hay que hacer para evitar la violencia. Nosotros, como próxima legisladora del Congreso Nacional, en este caso de la Cámara de Diputados, tenemos varias eh, propuestas de, de oportunidad para los jóvenes y las personas para que puedan emplearse y puedan tiempo, realmente... Tiempo, eh, candidata, el tiempo se la agotó. Vamos inmediatamente a pasar con la candidata del PLD, Fátima Roque. Tiempo en pantalla. Sí, algo que siempre desde la pre-campaña mía he venido hablando es sobre la empleonomanía Ahí radica mucho lo que es las la, la, la personas, los jóvenes, todo eso que no hay em, em, empleo para las personas, entonces yo creo que aquí te, debo hablar por mi provincia de Duarte aquí tenemos una zona franca abandonada, cerrada por muchos tiempos y ahí es un, es un foco para nosotros emplear a nuestra provincia de Duarte y a la región entera podemos, porque antes me acuerdo que ahí no, eh, trabajaba muchísima gente, entonces yo creo que ahí nosotros como legisladores debemos, no venimos a construir porque ni, ni, ni, ni a realizar, sino que podemos tocar puertas para que esa zona franca sea abierta y lo que es también el primer empleo ¿Qué hace una persona que se gradúa y no puede llegar a, a, a ejercer su profesión? Porque la experiencia, si no tiene experiencia no entra a mi, a, a mi empresa. Entonces yo creo que debemos también enfocar nosotros que okay, primer empleo y aquí nuestra provincia Duarte. Yo creo que si, si esa zona franca se abre. Yo creo Tiempo, que... candidata, por favor. Eh, pasamos inmediatamente con el candidato del PRM, Nicolás Hidalgo. Tiempo en pantalla. Listo. Sí, ciertamente que la falta de oportunidades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para entrar al sistema laboral, pues permite que eh, se formen esas esas situaciones de violencia y, y antisociales y, y todas esas situaciones que se dan en el país con los seres humanos. Pero también debemos recordar que el sistema judicial debe ser eh, independiente del poder, del poder político, porque... Eh, tenemos una justicia, lamentablemente, que eh, no eh, atiende a las necesidades cuando hay que aplicar las leyes a lo que delinquen. Nosotros entendemos que eh, si separamos la justicia, el sistema justicia judi eh, judicial del de Poder Ejecutivo, pues naturalmente que vamos a hacer cumplir eso, las leyes de esos jóvenes que. De tiempo mente. candidato, tiempo gracias, gracias por su pregunta Les recordamos que eh, cada candidato Tiene un minuto y que fue aleatorio El tema del el orden En cual se iba a contestar eh, Se hizo previo a comenzar eh, El debate Vamos entonces a pasar con la siguiente pregunta De las redes sociales A través de en, Ah, perdón Mi proyecto <risa> Perdón, perdón. Mi agenda legislativa. Perdón, eh, tiempo, eh, okay. le pido perdón, eh, <risa> eh, candidato, un desliz. Vamos con Luis Ernesto Camilo, tiempo en pantalla. Muchas gracias. Mi propuesta de agenda legislativa está basada en, en esos dos pilares. Primero, la seguridad ciudadana, cómo mejorarla, y, y la creación de fuentes de empleo para la juventud, cómo crear leyes que incentiven esas áreas, que una eh, eh, eh, le da respuesta a la otra bueno, en el caso específico de la seguridad ciudadana estamos revisando la ley 5088 ayer tenía un programa con el general Humo Hidalgo que es uno de los que más sabe de ese tema de seguridad ciudadana del país, está colaborando con nosotros para este proyecto de ley cómo buscamos un compendio, porque hay demasiadas agencias involucradas y entonces hay que buscar el cruce de esa información, hay que modificar, hacer modificaciones en el régimen penitenciario en la ley 50-88 de droga del país, porque el 80 o el 75% de los casos delictivos que ocurren tiene que ver con microtráfico, con los consumidores de la droga o con la mona que le provoca la abstinencia de la falta de la droga a esas personas. Y es una de las leyes fundamentales que nosotros tocaremos en ese plan de reforzar la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Bien, tiempo justo. Ahora sí, tenemos un minuto para réplica. Eh, lo que quiera un minuto. Tenemos aquí a la candidata Rosa Urania. Eh, tiene un minuto en pantalla. Y como al principio decíamos que es un aspecto multifactorial porque depende de la falta de oportunidad, de la falta de educación, también depende de la formación del individuo, bueno, etcétera, etcétera, de las mismas políticas públicas del estado, que no permiten verdad que estas cosas mejoren. Eh, nosotros tenemos en nuestro proyecto legislativo, eh, saben que el cacao es nuestro producto principal. Nosotros exportamos el 66.3% del cacao que se produce en Provincia de Duarte. Sin embargo, ese cacao llega al extranjero en materia prima. No es un cacao que se ha industrializado, no se le saca el provecho a un producto que puede servir para generar divisas. En, con relación a la, a la oportunidad de empleo, están, vamos a poner en las manos ¿verdad? de la Cámara de Diputados un Congreso, un, un proyecto donde declare a San Francisco capital, Nacional del Cacao, y también que eso trate de incentivar inversionistas extranjeros y locales para crear la tiempo, zona franca tiempo, agroindustrial tiempo. de San Francisco. Tenemos Tiempo, tiempo, tiempo. Sí, tenemos un minuto para réplica, ¿alguien más? No, ok, no tenemos eh, réplica, más réplica, entonces vamos a pasar ahora sí eh, con las redes sociales. Eh, tenemos aquí el usuario Frank Hernández 07, eh, pregunta, ¿qué piensan hacer con los comunicadores y deportistas que quedaron eh, desamparados? Me imagino que si van a hacer algún proyecto de ley eh, que pueda proteger en caso de una catástrofe o una pandemia, me imagino que esa pregunta viene por ahí. Así que vamos a empezar inmediatamente con la candidata de Alianza País, Rosa Urania, tiene un minuto, minuto en pantalla. Adelante. Sí, Fran, eh, entendemos que ahí viene lo que decíamos, la revisión justa de la ley, ¿verdad?, de seguridad social, porque hay muchas personas que están excluidas eh, de esa ley, como decían compañeros que me antecedieron, las eh, de las domésticas, los chiriperos, los eh, los comerciantes, por qué no, aunque tengan su, su flujo de entrada eh, buena, también están los locutores, también están los músicos, también están los deportistas. Entonces, hay una revisión justa de esa ley. Habría que incluir todas esas personas que están excluidas de ese servicio y que el Estado, como garantía propia del ser humano, de, de que tenga buena vivienda, educación de calidad, salud de calidad, permita que esas personas, a través de la vida, que han dado un servicio a la comunidad, al final de la etapa de su vida, en los casos de su vida, tengan realmente un sistema de salud, una seguridad que le permita descansar tranquilo, y con un Estado que garantice todo tiempo, lo que necesita. gracias, candidata. Pasamos inmediatamente con la candidata del PLD, Fátima Roque. Tiempo en pantalla, listo. Sí, decirle a Fran que todos radican la ley 8701, Todo, todos radican esa ley, porque de esa ley es que va a depender y lamentablemente cuando la, la estaban realizando parece que se quedaron con nada más en ese momento y que la república no iba a crecer, no solamente en el área de comunicación, en el área de deporte, sino yo me voy a ir también en lo que es en el área mía, en el área de, del derecho, los abogados mueren muchos en la pobreza sin un seguro médico y tenemos que verlo llegando al hospital y son profesionales que le están dando su su, su toda su vida a lo que es en la defensa de, de sus clientes entonces vemos cómo van a ir así vemos también a los comunicadores cuánto hemos visto cuánto pasar verlo en la pobreza total Los deportistas, ahora mismo murió uno en Pimentel y vemos cómo murió él entonces es la ley la que tenemos nosotros que, que trabajarla. Tiempo. Gracias, candidata eh, Fátima Roque. Inmediatamente pasamos con el candidato del PRM, Nicolás Hidalgo. Adelante, Nicolás. Tiempo. Sí. Se, nosotros, de llegar al Congreso, naturalmente que revisaríamos la ley y la ley 8701. ¿Por qué das pena cuando tú vas al hogar de ancianos, que tú ves profesionales emergidos en, en la pobreza y, y pasando mucho trabajo, además cuando tú eh, ves esos artistas que realmente tuvieron una vida eh, excelente, haciendo gozar a la gente, haciendo reír a la gente y naturalmente eh, usted lo ve ya eh, en una edad avanzada que, que solamente dependen de vecinos y es una, una, una tristeza para nosotros ver esa persona, por eso nosotros revisaríamos a leer, inmediatamente llegaríamos al Congreso y a la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que los comunicadores también sufren en carne propia cuando ven sus compañeros, sus colegas surgidos en un parque sentado que a lo mejor eh, no tiene... Tiempo, candidato. Le... Gracias por su respuesta. Inmediatamente pasamos con el candidato del de PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla. Listo. Muchas gracias. Por eso es que la ley 8701 debe tener algunas modificaciones en ese sentido. Dicen que los legisladores no legislan para la ocasión, sino para lo regular. Pero en este caso, se han tornado tan presentes los estados de emergencia en los países, y más nosotros los países caribeños, que somos azotados a veces por ciclones y ese tipo de, de, de, de fenómenos atmosféricos, que necesitamos una ley que pueda tener un, un, un, un, un tema más amplio de los estados de emergencia de, de los países cuando esto ocurre y en ese sentido llamo la atención para que cuiden el fondo de pensiones que para esos tipos de trabajadores que han dado su vida entera si sí sirven sí, sí es que es bueno utilizarlo no es para un momento determinado dispendiar de esos recursos sino en esos momentos que esos trabajadores necesitan de ese fondo ahí es que ese fondo debe ser utilizado ese es el fin de un fondo de pensiones. Bueno gracias eh, le sobran unos Segundo, eh, tenemos tiempo de réplica, eh, los que quedan de eh, réplica tienen un minuto. Si no eh, tenemos eh, réplica, vamos entonces a, a la última pausa para ya regresar con el último bloque eh, de preguntas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del canal 10 de Telenor, canal 310, a través de telenor.com, nuestro Facebook Live, el toque eh, del mediodía. El próximo debate es el lunes 22, lunes 22 a las 11 eh, de la mañana y el último y cuarto debate es el jueves 25, jueves 25 es el último y cuarto eh, debate en este esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes conozcan la propuesta y la respuesta de los candidatos a diputados por la provincia Duarte, que hay que eh, recalcar que en, en esta Campaña en estas elecciones, solamente se van a elegir cinco eh, diputados por la provincia Duarte. En el este, periodo que va a culminar ahora en agosto, eran seis eh, legisladores. Así que vamos a un corte, señor director. Luego del corte entramos con la última parte de los bloques de preguntas eh, de este debate, segundo debate de candidatos a diputados.